Hola, corazones, bellas almas. Aquí os traigo un ritual muy poderoso a través de la ley de atracción. Vamos a estar utilizando nuestra propia energía para enviarle a través de telepatía a esta persona un mensaje que le llegue y atraerlo hacia nosotros. Vamos a comenzar para aquellas relaciones donde de alguna manera es tóxica la relación o hay una disputa o hay un enfrentamiento entre ambos y está la situación realmente eh, mal. Tengo aquí un amuleto, mano de Fátima, donde nos va a estar protegiendo esa conexión, donde si ha habido enfado vamos a ponerle también cuarzo rosado. Para suavizar este enfado y que fluya la energía cuando hagamos el ritual y venga hacia nosotros. Tenéis ojo de turco, chicos, chicas, también vale frente a envidias, ¿eh? que puede ser que os haya causa. Bien, lo primero que vamos a estar utilizando es un vaso. Uh -huh, diréis, ¡wow! y un vaso, porque Bien. En este vaso vamos a estar introduciendo agua. Muy bien. Y ahora, ¿cómo procedemos, chicas y chicos? Con nuestras manos previamente lavadas, vamos a frotar las manos. Vamos a crear energía, frotamos las manos bien, bien, bien y comenzamos a visualizar a nuestro amor, a la persona que queremos atraer. Decimos mentalmente su nombre tres veces. Una... Dos, visualizándolo como si le tuviéramos enfrente, ok, nítidamente, ojos, nariz, boca. Y por último, una vez más, su nombre. Muy bien, ahora que tenemos las manos cargadas de energía, pensando y visualizando en esta persona, es el momento de coger el vaso. Vamos a mandar... Al vaso lleno de agua nuestra energía, nuestra petición. ¿eh? El agua va a ser el motor que transporte nuestra petición a la cabecita y corazón de nuestro amor. Así que cogemos las manos, abrazamos, cogemos nuestro vaso y ahora sí chicos pensando pensamientos positivos que atraigan a esta persona. Quiero que me llames inmediatamente, quiero que me busques, que me eches de menos, queda todo solucionado entre nosotros, no hay disputa, todo está solucionado, tenemos el camino libre para hablar, para llamarnos, levantas el teléfono, me llamas, vamos diciendo el nombre de la persona, ¿ok?, y nos concentramos en todo aquello que queremos, en todo aquello que nos vemos y nos visualizamos, haciendo con esa persona una salida al campo, a la montaña, a la playa, una comida, una cena, que os obsequie con algún regalo, visualizando a esa persona, pidiendo disculpas, perdón, declarándose, todo eso lo vamos a estar mandando a la energía a nuestro vaso. Vamos allá, os voy a dejar un par de minutitos porque esto es muy, muy importante que lo hagáis y carguemos nuestro vasón con agua, toda esta energía la carguemos, esté aquí concentrada, solo pensamientos positivos, llenos de amor. Recordar aquellas veces para aquellas personas que haya una discusión, yo sé que es complicado, entonces os invito a que os vayáis al pasado. Esos momentos donde la barriguita, y las cosquillas, las mariposas, esas miradas bonitas, dulces, bien, ahí estamos en esos pensamientos bonitos conectados con el amor de esa persona y al vaso, vamos a mandárselo al vaso, esas miradas, esas caricias, esa forma en la que os conquistabais el uno al otro, aunque fuera en tiempos pasados, esos mensajes bonitos, esas llamadas, esos encuentros, esa conexión tan fuerte y tan buena. Todo aquello que sentíais con esta persona al vaso. Y bien, ahora que tenemos el vaso cargado, vamos a dejarlo aquí vamos a coger un papel bueno yo tengo uno que es muy grande pero chicas chicos voy a doblarlo porque no necesitamos tanto la verdad a ver voy a hacer aquí un pequeño corte a mi papel para que más o menos veáis que necesitamos un trocito ¿vale? un trocito donde muy importante, ¿ok? Muy, muy, muy importante. Vamos a escribir vuestro nombre y el nombre de vuestro ser amado. Nombre del ser amado completo. ¿no? Ok, Nombre, apellidos, completo. Nombre del ser amado, a quien amáis, completo. Con fecha de nacimiento de esta persona o en su caso el signo, si no lo sabéis, los datos que tengáis. ¿vale? Si no tenéis nombre, ni fecha de nacimiento... O sea, perdón, si solamente tenéis el nombre y no tenéis la fecha de nacimiento. Pues escribir. Es moreno, es rubio, es alto, es bajo. Detallar un poquito, ¿vale? O es morena, alta, rubia... En fin. Describirme a él o a ella ahí para... De todas maneras, este papel, cuando lo escribimos... Chicas, chicos, tiene que ser con energía. Escribimos su nombre pensando el héroe en ella cómo nos va llamando, cómo no deja de pensar en nosotros, cuánto nos ama, cuánto nos echa de menos. Y abajo, con continuación del nombre de nuestra personita, escribimos Llámame Llámame inmediatamente y vuestro nombre. ¿Ok? Nombre del ser amado, fecha de nacimiento, signo o en su caso una breve, breve descripción. Llámame inmediatamente y vuestro nombre. Una vez tengamos este papelito, lo vamos a doblar hacia afuera, ¿ok? no hacia adentro hacia afuera. Hacemos como un rollito hacia afuera. ¿Y qué hacemos? Ahora que tenemos el rollito, cogemos nuestro vaso con nuestras protecciones, nuestros amuletos que nosotros queramos y lo introducimos ahí al agua, a nuestro mensaje, ¿Okay? Yo voy a coger, si puedo, la vela de color rojo del amor que puse para este ritual. Y aquí dejamos el papel dentro, lo podemos sacar al sol que le dé la energía del sol del... o lo podemos sacar a la luna que le dé la energía de nuestra madre luna y inmediatamente esta persona os va a llamar, podemos quedarnos un ratito más con nuestras manos mandando esa energía, visualizando y haciendo la petición qué deseamos, qué queramos, qué nos ocurre, qué nos pase con esta persona. Decimos su nombre, pedimos, hacemos la petición. Por ejemplo, llámame, loco, loca de amor, llámame, echas de menos, no dejas de pensar en mí. Y de decís vuestro nombre, chicos, chicas, a mí, llámame a mí y vuestro nombre. En este instante, tú, nombre de la persona, estás pensando en mí. No puedes hacer cualquier cosa, nada más que pensar en mí, con una energía muy fuerte, muy potente, llena de amor. En este momento levantas tu teléfono, nombre de la persona, y me llamas a mí, decir vuestro nombre. Que así sea. Así es y hecho está. Este es el ritual. Inmediatamente esta persona ha cargado porque el agua nos va a hacer de conductor para que le llegue el mensaje a nuestro amor y os va a llamar. Ya os digo, yo tengo mucha fe también en la luna, pero si lo ponemos al sol... También es efectivo y también nos llamará y la verdad que vais a tener efectos real, realmente, chicos, chicas, de manera inmediata, solamente con el papel y el agua y toda, toda, toda vuestra intención. Un fuerte abrazo a todos, irme contando en comentarios qué tal, ya sabéis que mi correo electrónico lo tenéis en la cajita de descripción, donde es la única forma en la que os podéis poner en contacto conmigo, no a través de los comentarios que os hacen que es spam, que no soy yo. Y yo no os invito a que respondáis a esas personas. Si me queréis contactar, que sois muchos los que me pedís contacto, es a través de mi correo electrónico que lo tenéis en la cajita de descripción.